Bueno, pues ya estamos aquí una vez más. Eh, sus amigos de siempre. Así es. así sus es. Sus amigos de siempre. De siempre, siempre, Herida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es. Y ya estamos en vivo y a todo color. Así es. Les damos la bienvenida. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud que él nos da, por su protección, por todas sus bendiciones porque hasta aquí el Señor ha sido con nosotros y con todos ustedes que, pues, día a día eh, ven estos videos y los comparten. Gracias. Les agradecemos muchísimo porque esto es de bendición para todas las Amén. personitas que lo ven, lo escuchan, lo pueden entender y lo pueden compartir. Claro, esa es la, la intención, que podemos ser de, de ayuda y que podamos ser de bendición. Así es. Eh, tratamos de que aquí en el fondo... Tengamos siempre algo bonito. Así es, eh, preciosas y bellas flores, paisajes preciosos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, están bonitos y bonitas. Claro que sí. ¿Verdad? Así como nosotros también. Ah, Somos sí. bonitos. Deja que la gente mejor lo diga. Ah, bueno. <risa> no, okay. no, no, Entonces ya saben, ustedes lo tienen no. que decir. <risa> ok. no, no, no, no, no. Vamos a. a Hacer un tema hoy, o vamos a tener un tema hoy, así es bien interesante que vamos a, a tocar dos, tres puntos. Muy, muy, muy, muy, muy interes interesante, claro que sí. Muy fino Claro que sí. Son de oro y plata. <risa> ok. Muy, muy bien. Miren, el tema de hoy, eh, en este momento de, de reflexión, es el cambio. Sí, el cambio. ¿Qué habría que cambiar? Uh. Pues yo creo que, que en este mundo que, que, que estamos, este es de puros cambios. Así, muchísimos cambios. Es de cambios, puros cambios. Muchos cambios. Eh, sí. Y estamos en una época, en una, época, una temporada de, de cambios y de grandes cambios. La humanidad como está cambiante completamente. Así es, así es. Hay cambios y más cambios y más cambios totalmente, y más cambios. Totalmente, totalmente. Y, y estamos, pues, cambi, cambi, ¿verdad? En, entonces, y, imagínate si el tema de hoy está para el día de hoy, precisamente. Exacto, así es. Eh, así entonces, es. vamos a procurar ser lo más simple, lo más sencillo, y vamos a procurar eh, hacerlo también rápido. Así, así es. Esperamos, hablamos, esperamos, mucho, esperamos, así así es para que nadie se nos vaya a cansar. Sí, claro, claro, vamos a eh, en el nombre del Señor. Vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con dos pasajes bíblicos en, en un momentito más. Así es, pero a veces yo le he preguntado a esta mujer que tengo aquí conmigo, oye, ¿te imaginas tú que un día? Íbamos a estar juntos tú y yo Por todos estos años Y no, haciendo no. lo que estábamos haciendo Pues no, no realmente pues no Pero no, no, ha habido no. cambios verdad Oh claro <risa> Muchos, Muchos cambios, cambios. Muchos, cambios. No, Muchos eh, cambios Yo me acuerdo cuando Estabas un poquito más joven poquito. Y mucho más bella <risa> Pero no has, no has perdido la belleza no, Ahora no. Se, se te ha engrandecido bueno, pues ¿Por qué? Porque Señor. Los años me han hecho quererte más y amarte más. Bueno, gloria ¿verdad? al Señor. En, a lo entonces tu nombre. Nos queremos, eso. nos amamos, nos, nos respetamos y, y es, es algo muy importante. Es a, muy así importante. es. Entonces, pero que hemos tenido cambios. Uf. <risa> Muchos cambios. Muchos cambios. Para empezar, ella tuvo que cambiarse conmigo. A Monterrey, porque ella vivía en Reynosa. Yo soy de Reynosa, pero vivía en Monterrey. Ese fue un cambio. Así es. Nosotros nos realizamos a los años ya, ya con hijos. Sí, y, y, pero el, el, el cambio más importante que, que hicimos uh -huh. fue el el conocer al Dios verdadero ah bueno eso ya fue en Reynosa. sí cuando regresamos cuando regresamos sí el allá que... en Monterrey intentamos uh -huh. pero no era el momento yo creo sí no no bueno ya el señor ahí nos nos traía, nos, ahí ya, ahí ya, nos traía. ya ya ya ya así estaba es, ahí así ya, es. ya ya tocando sí. entonces pero dentro de esos cambios eh, todavía viviendo en Reynosa nos cambiamos a Macallen, pero antes de eso, gracias sí. a Dios por el cambio que hizo el Señor en, en la vida de mi esposa, Amén. que sintió es. la necesidad el, de que hubiera un cambio el en el nuestra grande, forma de, de, el, de grande anhelos, el grande deseo de, de ese cambio. Y hubo un cambio cuando de nuevo nací, que las cosas que yo hacía ya no las hago más. Así dice un, un conito. ¿Sí? <risa> Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Y, y nuestra vida ha estado llena de cambios. Estamos allá en la frontera eh, y ahora estamos acá en el área de, de Dallas, Plano sí es. o Plano. Eh, de Plano. Este, entonces, eh, ¿por qué? Porque se vinieron nuestros hijos a estudiar y pues ya. Aquí ya, Aquí estamos, de, ya estaban desde de soltero, pero después se nos casaron. Y yo, no, ¿qué creen? Empezaron a tener hijos. <risa> y nosotros allá, y ellos acá. Y, ¿Y pues, hubo cambios porque hubo nos hicieron cambio. abuelitos. <risa> Entonces, bueno. cuando hablamos de cambios, son muchos los cambios que se pueden realizar. Así es. Muchos es. cambios. Así es. ¿Continuamos? y Dentro de esos cambios... Bueno, ha habido cambios también de política aquí en Estados Unidos. Oh, sí, sí, sí. Cambios sí. en México. Yo creo que mundialmente. Eh, y en todo el mundo. ¿verdad? Ha, habido, ha habido muchos cambios. Pero sigue habiendo más cambios. Y va a haber más cambios todavía. Pero tenemos que estar listos y preparados para los cambios. Sí, sí, definitivamente. Claro que sí. Entonces, hay dos maneras de cómo hacer un, un cambio. Por un lado... En, en, en lo moral y en lo espiritual. En lo espiritual, correcto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que queremos? ¿verdad? ¿Por cuál camino vas? Bueno, es, así dice un, un cántico un de, canto. De, de, de Hermano Tomás Villarreal. Eh, ¿Qué camino has escogido? Sí. ¿Por cuál camino vas? Uh -huh. Entonces, hay caminos que parecen derechos. Uh -huh. Pero no son, y otros se ven muy angostos, pero son los más rectos. Así es, que son los del Señor. Así es, digo que son más angostos porque somos menos los que vamos por ahí. Así es, el, el, el Salmo, el Salmo este 32, 8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti. Fijaré mis ojos, dice el Señor. Entonces, si se fijan Gracias, en señor. todos los cambios que tenemos en la, en la vida, ¿cuántos cambios han tenido? Uh, ya, ya, no, yo, pues, ya imagino. Sí, claro, me imagino también. Muchos, ¿verdad? Muchos cambios. Ok. Entonces, vamos a estar ahorita viendo en, en Proverbios 30, Proverbios el 30. 7 al 9. Y luego vamos a agregar al 32 y 33. Así es. Y la Biblia nos dice de esta manera. En nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo y que el Señor nos nos use y nos dé la, la, la, las palabras y la sabiduría, el discernimiento para compartir, uh -huh. para compartir este tema. Y nos dice de esta manera, el 7, dos cosas te he mandado, no me las niegues antes que muera. Qué hermoso qué, qué en ese proverbio o está sea, uh -huh. hablándonos el Señor. Sí, este, a través de, de eh, Salomón. Porque eran las palabras de, de Agur. De Agur. Este, entonces, eh, dice, pero yo quiero esas dos cosas. Ajá, ajá, ¿verdad? Dos cosas te he mandado. O sea, de, de mandarte es que las quería, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no quiero que, me, que no, me la niegues antes de que me antes muera. Antes de que muera. ¿Por qué? Porque Así lo es. que dejemos en esta vida va a poder perdurar. A perdurar. Con como, nuestros descendientes. Como un legado. Exacto. Uh -huh. Entonces dice el 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Fíjese. Vamos a ir despacito. Vanidad y. ¿Y palabra mentirosa? Aparta de mí. Aparta de mí. Uh -huh. Sí. ¿Cuánto Señor, falta hace esto que Señor en esta toda, humanidad? Toda vanidad, toda palabra de vanidad. ¿Cuánto está? hace falta uh -huh. en los siervos del Señor? En las uh, personas que acuden a un templo? En los gobernantes en todos los países del mundo? Así es, así es. Qué interesante es esto que... ¿Qué se debe de apartar? Pues ah, es, pues es el camino. Sí, el, el, por el, el, el cambio. El cambio, el cambio. Eh, ¿Qué tenemos que cambiar? Uh -huh, uh -huh. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar claro, en, en nuestra vida. Claro que sí. Y sigue diciendo. Y sigue, no me des pobreza ni riquezas. Dice dos cosas, ¿eh? ni pobreza ni riqueza. Uh -huh. Y ahorita va, vamos a ver el por qué. Exactamente. Porque también tenemos que saber el, el porqué qué de las cosas. El porqué okay. así es. Manténme del pan necesario. Qué importante es entonces que Dios esté proveyendo, que Dios provea. Amén. Así lo dije. provea. Recio y despacito. Que sea Dios... Quien provea las, las cosas. Las cosas el señor. No que ascendemos nosotros buscando no, ansiosamente. No, no que sea. Porque nos equivocamos siempre. Que el Señor las provea. Y dice el verso 9 eh, Dice, no seas que, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Exacto. O sea, porque si los buscamos por nosotros mismos, uh -huh. por sí, nuestra propia fuerza, sí, sí, sí. por nuestra propia inteligencia, podemos llegar a decir. No, yo, yo ni creo en Dios. Uh -huh. Como hay tanta gente que dice que no cree en Dios. Exacto, exacto. O sea, está negando a Dios. Está negando a, a Dios, sí. Aunque pueden ser bendecidos y prosperados. Sí. Pero no. Hay un reconocimiento. S no. Acerca de Dios. Se olvidan, se olvidan Ajá. de que, que, que Dios es el que provee las cosas. O que siendo pobre, urte. ¿Cuánta gente hay que es pobre y hurta? Pero también hay ricos que hurtan. Sí, sí, exactamente. Hay políticos que hurtan. O, no, no, no, o sea, no se sacian de, de, de tanto robar. Eh, es, exacto. O sea, no es nada más por los pobres, también los ricos. Sí, sí, sí. Y blasfeme el nombre de mi Dios. Y eso nos puede llevar a una blasfemia. Sí, definitivamente. Entonces, qué, qué interesante es hacer los cambios en nuestra vida para saber cómo hacerlo, todo bien y en Correcto. el orden del Creador de, de este mundo. Amén. Correcto, así es. Bien, en, el 32 nos dice de ese mismo este proverbio, uh -huh. si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Fíjate, uh -huh. como diciendo, ay hey, Tranquilo, hombre, sí. tranquilo. Sí. Sí. Has procurado eh, hacerte grande. Uh -huh. Famoso. Sí, eh, sí. Que, sí. que, que estuvo y que yo que voy a ser el mejor y que la historia el, va a hablar de mí. El orgullo, el ego arriba. Eh, oh, Qué tremendo es eso. Y vete lo que dice el verso 33 Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla. Uh -huh. Y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. ¿Qué te hace Qué pensar cuando estás escuchando estas palabras de las Sagradas Escrituras? Así es. Sobre todo este último párrafo, o este último versículo. O, el, el, bueno, esta misma el, el, el, frase, oración. El, el, el, esta oración. Eh. Y el que provoca la ira... causará contienda. Causará contienda. Por pues, mencioné yo en el principio, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿cómo hubo aquí en, en, en el Capitolio? Aquí en el Capitolio, sí. Y todo nomás porque estaban escuchando a un líder. Que sin decirles, vayan a hacer esto, ellos lo entendieron. Porque como dice el dicho, sí, sí, sí, al buen entendedor, con pocas, pal pocas palabras, uh -huh. y a veces no nos damos cuenta que estamos provocando una acción de un, en un carácter indebido. Sí, sí, sí. Y lo mismo sucede también en los templos, en las sí, iglesias. Sí, sí, sí, también. Les, son templos, pero les decimos iglesias tradicionalmente, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el líder puede hacer que la gente haga cosas indebidas uh -huh. de acuerdo a lo que él está hablando y Exacto. diciendo y enseñando. Sí. Uh -huh. También un político pasa lo mismo o el dueño de una empresa de un negocio uh -huh. puede ser chica, mediana, grande, gigante. Uh -huh. Dependiendo de cuál sea la postura del hombre uh -huh. va a ser lo que va a querer enseñar. Sí, sí, porque... si él está pensando nada más en él uh -huh. Va a decir Todos los demás no sirven nomás acá Sí, sí, porque este, O sea, depende mucho de, del, del carácter uh -huh. y, y, y depende mucho de, de, de, Del ego que traiga O, o la intención uh -huh. La maldad O sea, se reúnen muchas cosas Exacto Y eso sucede en algunas congregaciones cuando quieren que nada más vayan con ellos y que no vayan a otro lugar. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y los hostigan, los. los eh, bueno, los hacen verse hasta, hasta mal. Sí. Porque recuerdo cuando teníamos la, la, una librería allá sí. en el Valle. Sí. Y pues llegaba de. De sí. diferentes sí, claro. de congregaciones, a los, a los, a los hermanos, ¿no? Uh -huh. Aún parecían más bien primos, uh -huh. no, no parecían ni siquiera hermanos. Uh -huh. Y dependiendo de dónde estuvieran yendo, era la actitud. Uh -huh. Y algunos hasta decía yo, o, o me decía, ¿verdad? porque uh -huh, pues... <risa> ¿Por qué será? <risa> ¿por, ¿Por qué actúan de esa manera? Sí, sí, sí. Que creen que nada más ellos son los únicos que tienen la razón. Uh -huh, uh -huh. Sí, Como sí. si tuvieran la verdad absoluta y total, cuando no es así. Sí, es que cuando no hay este humildad, sinceridad, entran otros espíritus uh, uh, malignos uh, a, a la persona y, y empiezas a, a hablar y a decir cosas que... Que no tienes por qué hablar ni por qué, no, para, decir, para, para ¿por no qué que, hacerlo. Para no o, ofender decirlo. a nadie. O sea, no, no, no, no, no tienes que ofender a nadie. Pero muchas veces los mismos líderes provocan ese tipo de situaciones. Sí, porque. Como en la política. Entran esos espíritus malos que la, ¿Sí? la gente no. O sea, no, no, no se da cuenta, pero entran. Sí, sí, sí. Entran, entran. Eh, Entonces, esto es bien importante de hacer el cambio que sea necesario. Realizar en la vida Mi, mi amado, mi amada uh -huh. Porque el cambio Tiene que ser Para agradar a Dios En primerísimo amén, lugar Amén, amén, así es solamente Pero si Dios. no hay un cambio en mi vida Pues esto sí, no puede ser No, no, no, todo va a seguir igual Sí, porque Porque eh, Probablemente se tenga El, el o sea, el, el, el conocimiento, o sea, paz, pero las actitudes, uh -huh. eh, los hechos es lo que demuestra quién eres, eh, exacto, cómo eres. Exacto. Entonces... Y entonces... A, a, así suceden las cosas. Esto sucede, por ejemplo, en los partidos políticos. Pues creen que nomás ellos son los únicos que tienen la razón. Sí. ¿Y cuántas cosas hacen mal, totalmente equivocadas, porque están en una creencia equivocada? Sí. En base a sus propios líderes. Sí. Y esto sucede también en las cosas religiosas. Sí. Por ejemplo, los que crucificaron a Jesús. Sí. Eran los religiosos que había en aquellos años. Sí. Uh -huh. Y se propusieron a, a que lo crucificaran. Exacto. Y lucharon y, y lo lograron en cierta forma. Aunque había un plan de parte de Dios, o, sí, obviamente. Claro. Sí, sí. Porque si no es, es, es eh, crucificado, pues no hubiéramos tenido la salvación de nuestras almas uh -huh. por uh -huh. la fe en Cristo Jesús. Así es. Porque Él vino con un propósito. Con un propósito, claro. O sea, pues Dios humano en Cristo Jesús, pero con un propósito. Con un propósito. Así Entonces, de que hay doctrinas bien erradas, las hay definitivamente sí, sí, sí. hay de todo en este mundo de que hay políticos malos los los hay hay quienes no les interesan la gente sí, no más el poder sí, sí sí y lo que pasa es que pues o sea cuando no hay el temor de Dios y no no no no hay ningún conocimiento no hay el el amor a, a la gente para hacerles el bien que están pensando no más en ellos pues en Santo, mi yo, -yo Dios, en sí, mi ego. En el ego. En mi orgullo. Y, que, tremendo, tremendo. Así es, así es. Entonces, como estamos hablando del cambio, son muchas de las cosas que nosotros en lo personal tenemos así que es. hacer de cambios. Así es. Y el primer cambio que debe haber, y radicalmente es ¿sí? que el Señor venga a nuestras vidas. Que el Señor venga a nuestros corazones, a nuestras vidas. Que haya un cambio realmente. Para que podamos ser totalmente diferentes. Para saber por qué camino vamos. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Vamos a pasarnos ahora a, a, a un yugo desigual. A un yugo desigual. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos... es eh, Tenemos que unirnos con la persona correcta y adecuada. Ajá. Y si hablamos en lo político... ¿Tenemos que casarnos con, con la persona correcta y adecuada? Sí, sí, si sí. Si no... que estar de, de acuerdo, tiene que compaginar en, en muchas cosas. Eh, exacto. Eh, y así es en el, en el matrimonio. Entonces, ahí en 2 Corintios... 2 Corintios 6, del 14 al 17, nos dice... Somos templo del Dios viviente, bendito uh -huh. sea el Señor. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjense pues que qué, qué hermoso nos dice aquí. ¿no? Así es. Que no nos a son un digo, desigual. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos conflictos. ¿Conflictos? ¿Problemas? Conflictos. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar con los matrimonios que se divorcian? No se divorcian porque se quieren mucho. No, no, no o sea, eh, es, eh, pues sí, o sea, no hay, no, no, no, no compaginan en muchas cosas, este, eh, en, en los caracteres, este, en los descuidos, descuidos personales, descuidos, este, pues espirituales si se conoce del Señor, uh -huh. descuidos espirituales, entonces eh, el satanás es, nada más está viendo a ver por qué. ¿Por qué se mete? Para, oh, hacer, sí. para hacer daño. Exacto. Entonces, es ahí el problema. Uh -huh. que, que, o sea, para para, para casarnos, pues te, tenemos que, en primer lugar, amarnos, querernos, y compaginar en muchas cosas, en, en, en, en los caracteres. Uh -huh. este y, y, y, y tienes que em, empezar a, a moldear, a, a, a, hacer, a hacer cambios, hacer cambios para poder eh, tener un, un matrimonio estable y feliz y que no haya eh, esas diferencias uh -huh. y, y por lo cual eh, hay el rompimiento. Eh, eh, exacto. Entonces, nos dice aquí, como pregunta, uh -huh. ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Uh -huh. Y esto es en todos los ámbitos de la vida. Sí, sí. Así es. Social, espiritual, religioso. Eh, en, toda, en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida, así es. ¿Y qué sí. comunión tiene la luz con las tinieblas? La luz con las tinieblas, ¿no? No, no Las no, tinieblas no es, luz es, luz es no. oscuridad, no se ve. Uh -huh. okay. Así es. Así es. Eh, pero fíjese lo que dice el verso 15. Para que nos vayamos viendo en esa luz o en esas tinieblas. Así es, dice el 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Dice aquí ya, ya está haciendo una separación: uh -huh. creyente con el incrédulo. como Como, que, el... como que no choca. Ajá, ajá. ¿Verdad? Ok. Entonces, pero ¿qué tal nos dice? Y, ¿Y qué concordia? O sea, ¿cómo pueden concordar Cristo con Belial? Pues sí. ¿Y, ¿Y sabes qué significa Belial? Pues te vamos a dar una descripción que encontramos nosotros. Uh -huh. eh, Belial es uno de los siete reyes del infierno, fíjate. Y comanda cerca de 50 legiones de demonios menores. Se describe como dos ángeles de apariencia hermosa uh -huh. sentados en un carro de fuego que es provocado por los magos para obtener que riqueza, es convocado Sí, uh -huh. es convocado, sí. Y riqueza o, o cambio de, de sacrificio de, de índole carnal, uh -huh. que es convocado. Entonces... Cuando alguien va y busca a ese tipo de personas uh -huh. para que le, le dejen suertes, para que le vaya bien, para prosperar, para encontrar la novia, el esposo, el la, amor, el, el de, amor de, de su vida, vida y, eh, no nos estamos dando cuenta en el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. Uh -huh. Uh -huh. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando el presidente de México, uh -huh. eh, pues. He recibido ya como presidente. Cuando y, ya se le puso uh, la banda presidencial y todo eso. Ajá. Y se van ahí al Zócalo. Y hacen y los ahí los, que hacen un hacen rito unos. Hacen unos ritos. Uh, ajá y wow, ¿qué es esto? Sí, y mucha gente le sorprendió. ¿Qué es esto? ¿Y esos ritos? ¿Nada tiene que ver con Dios? No, no, no, para nada. No, no. No, son pactos con el Satanás. Y luego en, en, en las noticias vimos que otra vez volvió a hacerlo, pero en los patios del palacio. Sí. Porque no quiso estar en los pinos que porque eran de mucho lujo Pero ahora vive en un palacio Vive en un palacio Wow Eso es nada más para bueno. que nos demos cuenta Cómo a veces se miente Sí De una manera brutal Que, que la gente a veces no lo entiende Sí Hay, hay, hay el engaño y, y, y haz de cuenta que ¿Es que, una ceguera? que eso este viene siendo, viene siendo como, pues sí, un, una, una anestesia, una ceguera. Que la, la gente está creyendo todo, todo, todo, no no le dice nada porque, pues no sé, le tienen miedo. es Eso viene siendo, precisamente, eh, como anestesiados. Sí, como anestesiados. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo aquí, el verso 16: dice, uh, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? <risa> ¿Se está entendiendo? Y eso es para que nos fijemos también nosotros en los cambios que tenemos que hacer nosotros sí, en lo personal. Sí, sí. Nosotros en lo personal. Vamos a olvidarnos de, de, de los políticos. Sí, sí, sí, sí. sí. Tú en lo personal, yo en lo personal. Cada quien en cada lo quien personal. Cada quien en lo personal. Amén, así es. ¿Y, así ¿y es? qué sigue diciendo ahí? Dice... ¿Qué, qué acuerdo hay...? entre el templo de Dios dice que nosotros venimos a ser el templo, el templo de del Dios Espíritu Santo. Así es. El templo de Dios. El templo. O sea, Dios usa nuestro cuerpo como un templo. Sí, amén, amén, así. Para es. habitar Dios allí? Amén, uh -huh. amén, así okay. es. Y como, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, Señor ¿Cómo yo podía creer en un político que hace esas cosas y que lo han querido hacer la gente? La uh -huh. gente. Sí, pues. Lo han querido hacer como un Jesucristo. Sí. ¿Sí? Wow, esto es insólito, no, no, no, es, no, no. Es, es, es increíble. Un ídolo. Pero eso, muchas veces la gente hace esos, esos ídolos. Sí, es la, la, la misma gente. Sí, sí. Tenemos que tener mucho cuidado por, con esas cosas. Por la ignorancia que hay. Y terminamos sí. con el verso 17. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Qué hermoso termina aquí ese pedacito. Por lo cual, salid del medio de ellos. Así es así Esa es. gente que está embobada uh -huh. eh, Con los políticos O con los pastores Que a veces también tienen Cierta situación similar Sí En Guadalajara es. hay un, un templo muy grande uh -huh. Que uh -huh. el líder Principal de, de ese templo Sí Ha abusado de la, de la gente Sí Sí. Tremendamente a, a, mucho, mucho. Es más, aquí está en la cárcel acá En mucho Estados Unidos ahorita sí. La luz del mono Es increíble Decimos que aún hasta En las congregaciones, en las iglesias Sí, es que ajá. Y la gente lo defiende sí A pesar de que se demostró eh, Pues la De que era culpable Sí, sí, sí, sí, sí Definitivamente ah, Hay testimonios y cosas por el estilo de, de eso y a, aquí en Estados Unidos ha habido o, otros bárbaros iguales o, o parecidos o, o peores porque han llevado hasta la muerte a la gente sí, sí es que realmente eh, estamos viviendo tiempos tiempos muy, muy difíciles eh, porque la misma palabra este nos, nos advierte que en los últimos tiempos eh, habría falsos profetas falsos maestros que apostarían de, de la fe eh, los profetas de las vendas mágicas, torpeza, torpeza en la casa de Dios, sí. ¿por qué? por la falta de, de, de conocimiento por no, no conocer las escrituras, por no allegarse al Señor a través de la oración y conocer realmente quién es Dios ahora, ¿por qué estamos por, mezclando las dos cosas? porque ahorita en nuestros días nosotros como mexicanos pues es, es nos enteramos de lo que está pasando en todo, nuestro México todo. y los eh, no sé, vivimos, vivimos acá. Mundialmente, o sea, la sí. gente está con está sabiendo, está viendo todo por los medios que tenemos. Exacto. Entonces es muy, muy, muy problemático en, en ocasiones que haya tanto, tanto error en, en la gente. Sí. Y, y esto, en, en cierta forma, nos preocupa. Así, nos es, así es, así es. Por eso estamos tomando esos temas. Porque nos preocupa. Nos preocupas. Así, nos preocupas. Ahí donde tú estás, así nos es. preocupas. Estás aquí en Estados Unidos, nos preocupas. Estás en México, nos preocupas. Estás allá en Centroamérica, nos preocupas. Porque en Centroamérica, ay, hay cada bárbaro también por allá. En Sudamérica, igual. En Europa, igual. En la India, en... Bueno, ¿en dónde no? Sí, sí, sí, pero eh, realmente este, el, el Señor el señor está eh, listo y Él está preparado. Siempre ha estado listo y preparado para hacer los cambios. Ahí en, en Segunda de, de Crónicas 7.14 nos dice, Si mi pueblo se humillase y ora y busca mi rostro y se arrepiente, de sus malos caminos malvados los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré el país. Estaré atento a toda oración hecha en este lugar por cuanto he escogido este templo y lo he santificado para estar yo en él para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán siempre aquí nos habla de esta manera en la Biblia al día entonces ¿qué pasa si nosotros no comentamos nunca nada de esto? a lo mejor lo desconoces o a lo mejor lo conoces y no queremos ni ningún aplauso ni, ni siquiera que me pongas un me gusta ni nada de eso no se no, trata no, de eso no, no. simplemente te hago la pregunta ¿Por cuál camino vas tú? Que lo entiendan, que lo dijeran. ¿Cuál camino llevas? Tenemos que hacer cambios. Créanlo que tenemos que hacer muchas veces cambios y a veces cambios así drásticos. Es. Así es, así es. A veces tenemos que hacer Men. cambios drásticos. Porque Dios quiere un pueblo santificado. Santificado. Santificado, sin mancha, sin arruga. Sin santidad, aquí, nadie le verá. En el verso 17 Por lo cual salir de en medio de ellos Y apartados dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y, y yo os recibiré es. Amén, así es Tenemos que hacer eso mi amada Tenemos que hacer eso mi amado Si queremos que Dios sea nuestro Dios Amén. Si no así te interesan es. las cosas de Dios Pues te puedo decir, bueno, pues sigue, ahora hasta dónde llegas. Así es. Pero cuando viene el cambio en, a, en nuestras vidas, entonces nos damos cuenta de, de muchas cosas que se hacen y que no deben de hacerse. Así es, así es. Ok, bueno, con esto se, estamos cerrando, cerrando, pero vamos a, a, a la oración. Aleluya. Yo quiero que oremos por las naciones. México, Amén. Estados Unidos, Canadá. El mundo. Todo, todo el mundo. Así todo es, el mundo. Así es. Porque así es. hace mucha falta el conocimiento de Dios Amén. en la vida de los seres humanos. Y de los líderes también. Sí, sí, sí, sí. Hace mucha falta, la verdad. Hace mucha de falta. De los líderes de todos, de todo, de toda la humanidad. Y vamos a orar. Así es. Por cada pueblo. En especial los, los nuestros, ¿verdad? Pero tanto aquí en Estados Unidos como en México. Y donde quiera que tú vivas. También ora tú por tus gobernantes. Padre Santo. Oh, mi Cristo. A le alabamos, alabamos y le bendecimos, Señor. su santo nombre, Padre. Le, damos le honramos y la, le glorificamos y alabanza, en este Padre momento. mío. Oh, Santo. Sentimos preocupación, espacitos. Señor. Tome, Señor, usted. Sentimos que nos lastima, es, Señor, algunas acciones que vemos en algunas personas. Este mundo, sobre todo los que están en el mando. Señor, toque, Señor, los corazones. Padre mío, en el nombre personas, de Jesús. Padre. A veces no quisiéramos tocar de este tipo de temas, pero alguien los tiene que tocar. Que lleguen, Señor, a un conocimiento de su verdad, Padre. Pero que, Padre Santo. Que haya una humillación en el nombre de poderoso de Cristo Jesús. En ese nombre que es que sobre es, todo nombre. En sus corazones, Padre Eterno. Y que es el sí, que señor. nos hace que vengamos a un conocimiento sí, suyo. Señor. Señor. santo, santo eres Jehová de los ejércitos. Ponemos señor. toque vidas, a toque este mundo completo, señor. completo este mundo. Toque a los líderes, Padre Santo, de cada país. Porque hace tanta toque falta, Señor, el conocimiento de su palabra. A los gobernantes, a los presidentes, Señor. Hay lugares donde... Oh, mi Cristo. No saben nada de usted, Señor. Oh, bendito su Yo me quedo señor. sorprendido, Señor. En Europa. Hay tan poco cristianismo. Señor. Está tan reducido, Señor. Sí, mi Cristo. Que nos quedamos sorprendidos del porcentaje tan bajo sí, que señor. hay. De cristianismo. En sí, África, en la India, en la China. Y en tantos lugares, Señor. Sí, Señor. Ahora mismo aquí en Estados Unidos. Qué corazones. Porque... En México. ¿Cómo honorar, orar, Señor, por, sí, por estos señor. pueblos? <coughs> por estas sí, naciones. Padre mío. Tóquico para que vengan conmigo. Toque corazones, señor. señor. Que haya un deseo. Grande, un anhelo ardiente en sus corazones, Padre. Es increíble conocerle. prácticamente, Señor. Sí, Señor. Que haya tanta ignorancia en cuanto a su palabra. Sí, mi Cristo. Bendito sea su nombre, Señor. Y desde que estábamos, Señor, en alguna congregación. Sí, Señor. A veces sí, también, Señor, hay tanta ignorancia. Toque, Señor, a, la, a las juventudes, Señor. A los Padre niños, Santo. Padre Eterno. Que de la sabiduría de cada siervo suyo. Sí, Señor. Y que hagan los cambios que sean pertinentes para educar sí, señor. a su pueblo, Señor. Sí, mi Padre. Para enseñar a su pueblo de una manera digna, sabia. Sí, sí Señor. Llena de todo entendimiento. Sí, Padre eterno, así es, Señor. Que haya el anhelo y el deseo, porque nos consta, Señor, los años que tuvimos la, la, esa cada librería. De cuántas Señor. De cuántas cosas nos dimos cuenta, señor, sí, señor. De tanta ignorancia. Sí, Señor. Aún dentro de su propio pueblo, Señor. O que pretende sí, ser su pueblo. Sí, Padre, que haya un acercamiento sincero y genuino delante de usted, Padre. En ese nombre que es sobre todo que nombre. Santidad, en todo el nombre de Jesús nadie, Jesús, Señor. Nadie, nadie le veremos si no hay Obre, santidad. poderosamente, en vida, Señor. En la mente y en el corazón sí, de cada siervo suyo. Sí, y señor. que podamos enseñar y educar a su pueblo, Señor. Sí, Señor. Así es, Padre mío. Del y que mío haya esos cambios Jesús. totales y radicales. En cuanto al conocimiento suyo, mi Dios. Sí, Señor. Que entendamos sí, y comprendamos sí, padre, lo que usted nos dice realmente en las Sagradas Escrituras. Sí, Señor. Santo, padre, Santo eres. Fortalezca, Señor, a los siervos suyos. Glorificados. Están dispuestos nombre, a hacer padre. los cambios que sean necesarios. Glorificados sea Y a ese pueblo, Señor. señor que va a escuchar. Sí, Señor. Que haga también los cambios que tiene que hacer, Señor. Sí, mi Cristo. Y que todos pasemos por ese cambio, Señor, que sí, nos lleva señor. a ese sí, conocimiento, Señor. Para no perdernos. El poder de su Espíritu Santo. Porque señor. usted va a vivir por su pueblo, Señor. Un pueblo cambiado, transformado y santificado. Porque su palabra misma nos enseña ahí en, persona, en el libro del de, de Apocalipsis en revelaciones. Sí señor. De que vamos a ser juzgados de acuerdo sí, a señor. todos nuestros hechos y actos, señor. Sí señor. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, va a ir al agua de poder. Sí. Tremendo, así es, señor. Esa es la importancia, señor. Oh, mi Cristo. De estar en su conocimiento Alabado y de estar en el camino correcto. Sea su santo nombre, padre. Gracias, que podamos dirigir. Señor. Gracias. Y que podamos transitar pues, el por ese camino que nos bendita, lleva a la salvación en la vida bendita eterna. bendita palabra, por su grande amor hacia la humanidad. A los padre. pies de usted, mi Señor. Sí, Señor. Padre Santo, bendiga, pues, Gracias, a padre, todos los que señor. nos vean y escuchen. Sí, Señor. Y que vean ese conocimiento pleno, Señor, de su palabra. Sí, Padre, así sea, Señor. Y que toda la honra y toda la gloria y toda sí, la alabanza Cristo, sean dadas para usted, mi Dios. Honra, gloria y alabanza, Señor, sean dadas a usted. Nosotros le hemos pedido que nos use, a Señor. Cristo. Pero sí, la señor. honra y la gloria y la alabanza debe ser para usted, Señor. Sí, Señor. Úsenos, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque me ha dado esas gracias, palabras. Gracias, gracias Señor. Entonces, gracias, Padre. A mí, gracias, señora. Padre Santo, por su Espíritu Santo. Y gracias, porque nos guía. Bendiga capacita. a todos aquellos Gracias, que, señor, que vean, porque no estamos solos. escuchen, sí, señor. analicen todo lo dicho, Señor, sí, y Cristo. aquellos que compartan este video, bendígales doblemente señor. Sí, señor. para la gloria de su nombre, padre, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús Alemía. se lo pedimos para el eterno. Amén. Gracias, amén. Señor. Y amén. Aleluya. amén. Pues, mis amados, hasta amén. aquí amén, llegamos. Ya cuando van a hacer ya 44 minutos Así de, es. de programa. Y pues, yo, yo le llamo un programa porque lo hacemos como un programa. No de entretenimiento, sino queremos enseñar. Que haya queremos crecimiento. Que haya crecimiento. Es si no es en vano, vano lo que estamos haciendo. Así es. Así es. Que la bendición del Altísimo llene y colme sus vidas y busquen el mejor de los caminos, que es el del Chino. Amén, así es. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Dios sea con ustedes. Y gracias por compartir los videos. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Bendiciones. Bendiciones.